María Tapia y el Programa Sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida. Se invita a suscribirse en mi canal de YouTube para que cada vez que tengamos a un escritor un evento de promoción de la lectura ustedes puedan verlo en vivo. Esta presentación es del programa sociocultural Siembra de lectores Capítulo de Chiriquí bajo la coordinación de Laura Nieto. Está siendo transmitido por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Live, ReStream y LinkedIn simultáneamente. Después hacemos una edición y después de esta edición se publica ya el video editado, pero mientras tanto la gente está viendo en vivo la transmisión, la escritora. Hablemos muy brevemente porque Laura Nieto es quien la va a presentar de Melina Zúñiga. No puedo dejar de decir que es hija de mi médico de toda la vida, el doctor Mauro Zúñiga. Somos hermanos espirituales. Él fue uno de los que se empeñó por restablecer mi salud. El libro de Melina es un libro fabuloso, ya yo lo leí, pero yo cuando observo la biografía de Melina me doy cuenta que desde niña ella se interesó por la literatura. Ella con su hermano mayor de 13 años hacían los cuentos, los llevaban al colegio, llenaban el terror en su entorno, porque le gustaba mucho la aventura, el misterio, esa atmósfera acechante. Estudió finanzas, pero su pasión sigue siendo la literatura. Ella tomó un curso de creación literaria en la Sorbona de París. Y cuando comienza a compartir con sus hijos muy pequeños, comienza a contarles historias. Y de allí surge la historia del personaje principal de su novela, Elena, un personaje que los va a cautivar. Con ustedes, Laura Nieto, les leerá la biografía, escucharemos a Melina. Adelante, Laura. Buenas tardes a todos los que están participando hoy en el conversatorio eh, dedicado a Melina Zúñiga Saavedra y a su novela, El misterio de los rachats. Eh, en primer lugar, me gustaría que eh, otra de las personas que forman parte de nuestro círculo literario, eh, del, específicamente de aquí del capítulo de Chiriquí, nos ayudara a, a leer la biografía. Y eh, sí, eh, vamos a iniciar, pues, Marena nos puede acompañar. Muy buenas tardes a todas en este sábado. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidas aquí y tener como invitada a la licenciada Melina Zúñez Saavedra. Ella nace el 7 de diciembre de 1975 en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Ella es licenciada en finanzas con maestría en administración de empresas. Como dijo la licenciada Ross, desde pequeña su pasión fue escribir relatos de terror y fantasía. Viviendo en París tomó un curso de literatura francesa en la Sorbona, y su pasión por la literatura creció aún más. Es todo, gracias. Así que, pues, esta es pues, la biografía de nuestra invitada, escritora invitada, Melina Zúñiga Saavedra, quien también forma parte de nuestro Círculo Literario Simbra Lectores, capítulo de Chiriquí. Bueno, eh, en primer lugar, pues, queremos preguntarle aquí a Melina, eh, ¿En qué se inspiró para escribir su libro El misterio de los rachats? Eh, yo lo leí y me encantó, me, me encantó su libro. Así que Melina, si nos respondes, ¿en qué te inspiraste al momento pues, de escribir tu libro? Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, el libro me inspiré en mi hija en el momento en que nació. Yo estaba embarazada viviendo en París y nos invitaron a Normandía a pasar unos días. Estando en Normandía comenzó mi imaginación a volar y empecé a imaginarme un lugar como Ailish que estaba lleno de colores, llenos de, de seres mágicos, seres fantásticos y mucha aventura. Eh, y pues estando allá, comencé a crear la, la, la novela en mi cabeza y a mi hija, desde que estaba pequeña, le comencé a contar la historia y a medida que ella iba teniendo amigos, iba agregando personajes en la historia. Por supuesto que los primer, el primer personaje fue ella y el segundo personaje fue mi sobrino Diego, que es Daniel en la historia y su mejor amigo Charlie, que es Carlos en la historia al igual que cuando nació mi sobrina, Dana, que viene siendo Ana en la historia. O sea, cada personaje está inspirado en alguien que está presente en la vida de mi hija. Laura, también, después que le haces un par de preguntas, invitas al público, porque aquí tenemos a una escritora. Me imagino que le, le interesará saber cuál fue el proceso de publicación de Melina, porque no es fácil sobre todo cuando se empieza en el primer libro. Eso es importante que a través, después de que tú le haces varias preguntas literarias, ella nos comente cómo so, fue ese proceso, porque es tal vez más complicado que hasta escribir el libro. Sí. Eh, eh, Rose, eh, ¿lo prefiere que sea ahora al inicio o más bien al final, después no de varias preguntas? De varias preguntas okay. yo también leí el libro, me encantó ahora no me sorprende tanto porque yo decía como una persona que inicia su primer libro lo hace con esa capacidad que tiene el escritor después de 8 o 10 libros yo ahora me doy cuenta que tomó un curso de creación literaria en una de las mejores universidades ya tiene un talento natural para para contar historias que, eh, he notado es que se ha inspirado en un lugar, en un ambiente natural, eh, real y de allí todo eso lo ha integrado con eh, seres de fantasía y Pero que también bien, pues tramado. ha tenido que o ver sea, con las muy, vivencias de sus hijos está muy bien entramado y los personajes están muy bien configurados eso se extraña uno cuando lo ve en el primer libro adelante, bueno Quisiera preguntarte, Melina, acerca de Elaine, que es la joven protagonista del misterio de los Rachats y de sus amigos. Dijiste que te habías inspirado en las vivencias de ella con sus amigos, eh, sus amigos adolescentes, ¿no? Sus amigos y de infancia. Sus amigos de infancia, qué bien. Eh, si nos quisieras contar algo más en... en ¿Qué características se los hacen parecidos pues, a los amigos de, de, de tus protagonistas? Bueno, en el caso de Elaine, Elaine se parece, la, la personalidad de mi hija es muy curiosa y nunca, se, nunca le gusta quedarse con el misterio, ella quiere investigar siempre más allá, entonces todo lo que transcurre en el libro realmente es prácticamente su personalidad, al igual que Daniel. Daniel es una persona prácticamente igualita a como la ves en el libro. Claro, yo le incluí muchas cosas adicionales, de, de, por ejemplo, estas cosas exageradas que a veces uno tiene en la literatura, eh, pero realmente dentro de todo los personajes son muy parecidos a todos los que, los que están, pero claro, con ciertas cosas distintas, eh, para exagerar un poco al personaje. bien. Me alegra mucho y eh, me alegra mucho que Elaine pues tenga todas estas características y sus amigos porque eso le da eh, realismo pues a los personajes. Y quería preguntarle eh, cómo se le ocurrió que estuviera ambientado específicamente en Panamá, que la protagonista todas las cosas empezaran a suceder a su llegada a Panamá. Bueno, aparte Bien. de algunos sueños que ya había tenido estando en Francia, eh, ¿cómo se le ocurrió que podían eh, ambientarse parte de la trama pues, en Panamá? Bueno, como dentro de esto iba a haber un volcán que, que es un, el, una parte importante en Eilish, yo pensé, bueno, ¿qué más que Panamá? Que siempre han dicho que es el centro del mundo, así que Enseguida dije, por supuesto que Panamá va a ser el país escogido para este tema. Así que no tuve ni que pensarlo mucho y ambienté entonces en Panamá la historia. Qué bien. Impresionante. Excelente. Me pareció excelente la idea de, de poner a Eilish como el centro de, de, de esas tierras mágicas. Y donde hay un volcán Amaru que me hizo acordarme del volcán Barú, ¿no? Pero en su caso es un volcán que es la fuente de la magia, ¿no? Impresionante. Si algunos de los seres mágicos que pueblan esa tierra mágica de Ailish son todos seres mitológicos de antiguas leyendas, o si hay algunos que lo creaste tú, pues, para esta historia específicamente. Sí, lo menos... Eh, yo creé los cobalt, Los personajes de los cobaltes no existen Sino fueron, para, son míos Totalmente míos, creados 100% eh, También Hay algunos seres como las Ecas Que son creadas también Dentro de mi, de mi cabeza Las Cucuchas también fueron creados de, Así le decimos a una prima mía Pero bueno, el ser El ser fue creado eh, También de mi imaginación Al igual que los Lufmetz los luchmes también son seres mágicos Creados por mí Hay otros que sí existen de la mitología Los centauros, las drinfas Esas sí son parte de la mitología Pero eh, bueno Los Ents, que son los, árbol, los hombres árboles En realidad que no se llaman así en mi libro También eh, son seres que existían Pero claro, viviendo en Eilish Yo les preferí llamar de otra manera Así que eh, Pero sí existían Solamente que pues en mi, en mi en mi libro se llaman de otra de otra forma el pájaro gigantesco que los, que los corretea también es eh, personaje de mi imaginación claro existen pájaros gigantes pero ese con colores y la forma como lo cree, pues sí salió de mi imaginación qué bien eh, no, eh, ahora que menciona lo de los eh, creo que es usted eh, una persona eh, que ha leído los libros de J.R.R. Tolkien y otros autores, me imagino. Eh, eh, ¿Usted admira a estos, a estos famosos autores eh, que en el pasado pues, han escrito obras de fantasía? ¿Cómo qué obras de fantasía han sido las que usted más ha admirado de esos autores? Bueno, a mí me gustó mucho la saga de Harry Potter... Que es impresionante la imaginación de esa señora, eh, impresionante y pues también me gustó mucho la, bueno, la saga de, de, de J.K., de, perdón, del hombre, del señor de los anillos, que también es una, algo admirable. Me gusta mucho Narnia, Las, todo lo que tiene que ver con Narnia también me, me encantó. Eh, bueno, esos son, y pues de fantasía mi favorita es El Principito. Esa es una obra que me encanta, me gusta muchísimo. ¿Ah? lo ven casi, bueno vamos a poner un 30, 40% de los que están en siembra de lectores, son lectores que tienen el deseo de escribir y tal vez dándole cierta orientación se atrevan a hacerlo. Tú haces una estructura, por lo menos para esta novela hiciste una estructura o lo dejaste a tu intuición ¿Para que fluyera? Esa es una pregunta que siempre martilla en la mente de los que comienzan a escribir. Ok, yo lo dejé todo en mi intuición. Yo escribí toda la obra y luego lo que hice fue que la separé por capítulos. Cuando la fui separando por capítulos, borraba eh, partes, porque hay muchas partes que yo las preferí eliminar, y fui entonces ahí estructurando la obra. O sea, primero fue todo escrito a mi intuición y luego fue que estructuré un poco la obra eh, por capítulos y dándole entonces a cada capítulo una, una estructura. Exacto. Perfecto. Quería eh, decirte que, bueno, yo como autora de fantasía y eh, posiblemente eh, otros de los escritores que también estarán viéndonos por medio de siembra de lectores, muchos de ellos son... Eh, fanáticos y deben concordar contigo en cuanto a esos grandes autores como Tolkien y C.S. Lewis, eh, eh, respectivamente, pues el autor del Señor de los Anillos y el autor de las crónicas de Narnia, pues. Eh, así que eh, nos alegra mucho eh, que tú seas también una autora de fantasía de aquí de Panamá y, y sobre todo que te hayan gustado mucho las obras de estos autores que podemos considerar que son los pilares de las obras de fantasía o por lo menos de las más conocidas en nuestro medio Gracias, buenas tardes Bueno, quería dar mi opinión acerca del libro, ante todo pues le doy las gracias eh, como siempre a Rosemary Tapia, Laura eh, Me parece muy atinado felicitar a la escritora por este tema pues tan impactante que son eh, sus fantasías esta es una historia que encierra secretos que comienzan a ser develados una vida de misterios donde los protagonistas son seres que se pensaban inexistentes describiendo además un lugar con puertas mágicas de las que se desconoce su procedencia adentrando al lector a un mundo de fantasía la amistad es parte importante del desarrollo de la trama el eje principal es resolver el peligro que se avecina y la vistosidad de hermosos paisajes eh, descritos, de hacen que la imaginación vuele por este mundo, al igual que la figura de estos personajes que hacen parte de él. Así que muchas felicidades, Melina, y muchas te gracias. tengas muchos éxitos con este libro. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me alegro mucho que les haya gustado. Eh, queríamos preguntarte, Melina, también, eh, si sí, va a haber una segunda parte del misterio de los rachats y pues, ¿dónde tienes tu libro a la venta? Bueno, sí va a haber una segunda parte eh, del misterio de los rachats, eh, que pronto saldrá más o menos como en, eh, calculo que en menos de un año. Eh, mi libro está ahora mismo a la venta en Amazon, formato Kindle y formato físico. Pueden pedirlo en, eh, de las dos maneras, capa blanda o en Kindle eh, más adelante aproximadamente en enero voy entonces a tenerlo en algunos lugares pero igual cualquier cosa yo también voy a estar trayendo a Panamá copias y pueden contactarme para entonces poder comprarlo conmigo directo hay una escritora que quiere publicar en Amazon Mándela para ver si las dudas que tú tienes yo le estuve explicando que yo le puedo mandar el, un formato que tengo donde explico con videos y texto Cómo se publica en Amazon en ambos formatos Entonces para que le expliques a Madeline Yo no sé si está presente Cualquier otra duda la Cómo fue tu proceso Si fue complicado para ti Si lo hiciste de una manera Porque la ventaja es que diagramar un libro Te cobran demasiado y a veces hay que tratar de hacer un presupuesto que sea más factible. pues tienes que pagar revisión, mucha gente, entonces diagramación. Lo que sí tienes que tener es una portada hermosa porque tiene que ser un atractivo para que la gente lo coma Así que Melina, explíquele a Madeleine más o menos cómo fue ese proceso tuyo. Bueno, lo primero que yo hice fue cuando terminé de escribir el libro fue llevarlo a corrección gramatical, que me hicieran todo, el tipo, todo, todo tipo de corrección. Una vez que yo recibí el libro ya corregido, yo pasé mis correcciones y mandé a hacer una buena portada. La portada, escogí, lo primero, antes de hacer la portada uno tiene que escoger el tamaño, que siempre eh, eh, me recomendó la, la, la, la escritora Rosemary Tapia que fuera en un tamaño estándar, que es de 5.5 por 8.5. Luego, eh, yo mandé a hacer la portada también con una un, un señor que es buenísimo. También tengo el número si, si quieren eh, escribirme con gusto. Eh, mandé a hacer la portada y una vez que yo tuve la portada, pues me metí en Amazon. En Amazon ellos tienen mucha información y, y ayudan mucho a cómo publicar el libro. Entonces... Hay un programa que es especial para eh, Amazon formato Kindle. En ese, en ese eh, programa, pues tú pasas el libro y ahí te van guiando, porque es bastante fácil de hacer y hay bastantes guías a través de YouTube. Pero estoy a la orden si necesitan algo. Si alguien quiere publicar, yo estoy 100% a la orden para ayudarlo, porque realmente ese es un proceso bastante tedioso y complicado. También les recomiendo, porque Amazon paga no paga directamente a, a Panamá y saldría demasiado caro. Que tengan una cuenta en Payoneer.com para que Amazon les pague directo a esa cuenta de, de Payoneer. También, eh, pues, yo, yo diagramé en formato Word y lo pasé a PDF después. Y así fue como yo subí el, el, el, al, al, a Tapa Blanda. Para el otro está el formato que Amazon te da, y puedes entonces subir directamente el Amazon Kindle. Vuelvo a repetir, estoy a la orden, cualquier cosa me pueden escribir o llamar, mi teléfono es 6430-1408. Y pueden también buscarme en Instagram, en las redes sociales, como el umbral de los duendes. Instagram, el umbral de los duendes. Pueden escribirme ahí también o al celular en WhatsApp y yo los ayudo con cualquier tema que tengan a la hora de, de, de subir un libro a Amazon para la venta. O no, Lina, para que le explique. hay uno, No es que el Word lo van a subir así a Amazon, hay unas no, no. plantillas que Amazon te facilita. Ahí te puede ayudar, Melina, diciendo cuál es la plantilla y otra. Yo también tengo un formato que se lo voy a mandar a Maidele pero se puede hacer. Ya yo he conseguido que 49 personas publiquen su libro en formato papel y digital en Amazon. Es, o sea, hay que empeñarse, pero no es imposible. Todos lo pueden hacer cierto nivel de ayuda, que lo van a tener en Melina y lo van a tener en mí. Gracias. un gusto. Gracias. Eh, una, a ver, hay más preguntas. ¿Eneida? Y Marena. Sí, e Eneida. A ver, Marena. Bueno, eh, yo tengo bastante mm, eh, inquietudes, pero son este, como naturales, de tal vez de una persona que no, no, no escribe normalmente, pues. Pero, eh, eh, ¿qué, ¿en qué momentos usted se inspira para crear su, su trama de, de, en cuanto a la, a la escritura? Eh, ¿Qué tan difícil es escribir para... Aunque este libro está diseñado para cualquier tipo de persona, pero cuando usted lo escribió, más o menos en quién, a qué público, tipo de público quería enfocarse. Bueno, yo en realidad quería, eh, primero pensé en, en jóvenes, jóvenes de, de adol, o sea, adolescentes y adultos jóvenes. Pero cuando terminé de escribir el libro, sí me di cuenta que podía leerlo cualquier persona. Así que ahí como que fallé. <risa> Pero, Pero eso falló, Melina. Fue lo a hacer. No, no, no fallaste. Entre Melina, no. más grande es el nicho, más libros vas a vender. Sí, claro. sí, sí. Y eso no, es muy yo... bueno que exista este tipo de literatura porque esto une generaciones. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que cuando terminé de escribirlo y yo se lo entregué a mi mamá, yo terminé de escribir el libro y se lo entregué a mi mamá y a su esposo. A los dos. Y los dos leyeron el libro completito y mi mamá me llamó al día siguiente. No puedo creer que tú hayas escrito esto. O sea, estoy impresionada por tu imaginación. De hecho, mi mamá está en el Zoom. Mi sí. mamá se llama Eira Saavedra, debe estar en el Zoom. Así que ah. ella puede de repente decir qué pensó cuando terminó de leer el libro. Ve, y, y Veo que Eira está levantando la mano. Eida Zúñiga, sí, a, esa es mi tía. Ah, su tía. Eh, para que participe. Sí, buenas Buenas tardes. Yo soy tía de Melina, soy eh, una admiradora fiel de su imaginación y de ella como mi sobrina especial. Melina tiene esa imaginación desde que nació prácticamente desde niña. Ella todos los días que llegaba de la escuela venía con un cuento, porque la amiguita del salón me dijo, porque yo esto y todo lo... lo ella lo creaba, o sea, de su imaginación. Mi papá, que de Dios goce, con el que ella mantuvo una, una relación muy estrecha, le encantaba hablar con ella porque ella le decía, Tito, pero mira, que en tal cosa y tal y tal, o sea, que ella tal vez en sus años de madurez y en su experiencia en París fue armando esta obra, pero su imaginación nació con ella. O sea, ella desde niña. Y, y a mí para nada me extraña que hoy día ella haya escrito este libro tan maravilloso porque es parte de ella misma, una imaginación impresionante, ella todo, inclusive la forma como ella habla, como está escrito el libro es la forma como Melina habla, eh, tiene una creatividad impresionante, una fantasía, pero desde niña, desde que nació, eso era lo que quería decir. Y me alegro y me siento muy orgullosa de ti, mi querida Linchita. Gracias, tía. Muchas gracias. <ríe> Qué linda. A ver, alguna otra pregunta. Madeline, deseas participar? Eh, felicidades, Melina, por tu libro. Eh, tengo una pregunta. Quería saber cuánto cuesta subir un libro en plataforma digital en Amazon. En Amazon, Amazon no te cobra... Por subir el libro en, pla, en eh, de forma digital, ellos te cobran las regalías de tu libro, dependiendo de, de cuánto cuántas páginas tengas, ellos te dan te cobran un porcentaje o el costo de tu libro. Eh, pero subir el libro, el, el no te va a costar nada con ellos. Lo que tienes que, que en lo que tienes que invertir es en la eh, corrección de tu libro y en una buena portada. Tengo también una persona que hace unas portadas preciosas así que cuando me escribas, Madeleine, yo te voy a dar el contacto de esa persona para que te haga la portada, porque mira la portada de mi libro, me la hizo él, y la verdad Bellísima. es que... Bellísima. Yo, yo, le, yo, le, yo, yo te iba a preguntar justamente, Melina, por eso, por lo de la portada. Eh. Es mi sobrino, Kevin <risa> ah, Reimer. Sí, él, él, es, él es diseñador gráfico graduado en la USMA y hace, excelente, la excelente. portada mía me la ha he hecho, y tiene algo cobra precios moderados, porque hay personas que por una portada así te quieren cobrar 500 dólares, oh, entonces averiguen sí. siempre con los que más experiencia tienen para que no vayan a caer en manos de personas que se quieren aprovechar de la ansia que uno tiene de ver su libro publicado porque publicado. no ha tenido este esfuerzo sí, no hay... uno quiere tenerlo en las manos, así es que Podemos eh, abrir bien. todos los datos de esa persona porque inclusive él te ajusta si Amazon dice lomo hay que ir así, él te lo ajusta prácticamente en el momento que tú estás subiendo el libro. Porque una vez una eh, persona demoró un mes en ajustarme el lomo del libro y yo desesperaba por subirlo. Yo recomiendo algo más a Melina y a todas esas personas que están empezando a publicar sus obras, que para diferenciarse de tantas obras que hay en el mercado, tantas que puede ver la gente, ya sea como eh, ya sea de forma eh, eh, impresa o como ebook, eh, hay una técnica que consiste en hacer un video trailer del, del libro. Y todo esto, es, o sea, yo aquí en Panamá lo vi a partir del autor Eduardo Verdurme. Así ah, pero esas, que producciones, yo, yo, esas producciones son carísimas. Exacto. ¡Vaya! Eso es impresionante. Sí, pero es otro esto le cuesta 2.000 dólares. Pues, miren, qué más que presentarse aquí que lo ven 1.500 personas. Inician aquí en Siembra de Lectores con siete plataformas conjuntas. Muestran el libro y lo ven no solo aquí, sino en el extranjero y le ayuda a la venta de Amazon. Abajo en el comentario, Melina, pon el enlace de tu libro. Cómprelo con un clic y pones el enlace para que vaya directo a la página de Amazon. Ah, perfecto. Nosotros también Muchas gracias. Estamos, estamos ayudándote por medio de las reseñas. Te publicamos una reseña en Goodreads. Eh, allí la podrán encontrar por el nombre del misterio de los Rachats. Y allí, aparte de la información que está en la contraportada del libro, va a encontrar la reseña o comentario que yo hice referente al libro. Y también... Eh, como parte del, bolet, del más reciente boletín de APLIG. APLIG es la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, así que yo publiqué allí la reseña. Es un poquito más extensa que la que aparece en Goodreads, pero todo esto es para fomentar el amor de la, por la lectura y para que la gente se, eh, eh, busque tu libro, lo compre y eh, en un futuro, te envíen también otros comentarios referentes al libro, porque eso también es muy importante, que la gente que haya leído el libro, le envíe algún comentario, eso sí, hacemos la aclaración, eh, lo importante no es hacer un spoiler del libro, sino simplemente eh, decir, me encantó el libro porque su personaje, me identifico con tal personaje, algo así, sí. y de esa manera, eso, eso les encanta a la gente, no solo a los niños y jóvenes, a los adultos, a cualquier persona que esté interesada pues en leer sobre todo literatura de fantasía Perfecto, eh, muchas quería, gracias Quería eh, eh, decirles también a todas las personas que nos están escuchando y viendo que si desean conseguir el boletín de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, eh, se comunicarán conmigo lauranieto arroba gmail.com y por medio de su email ustedes me indican allí en un mensaje por favor Laura que demos el boletín donde aparece la reseña del libro de Melina yo se los remito, el boletín es un boletín gratuito que sé que eh, el Apli envía a todos sus contactos así que yo también se los puedo eh, hacer llegar y bueno ¿Hay alguien más que desee participar? A ver, Madeline... Por ahí Marín. estaba mi mamá, mi mamá y el esposo, yo creo que él se llama Omar, así que ah, de repente okay, si hay algún okay, Omar. Sí, ya veo, yo veo creo que oh, yo sí, Omar allí, sí. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Melina, desde sus primeras versiones hasta su última versión, y me encanta su manera de escribir. <risa> no me compren. Gracias, Omar. Eh, Melina, eh, soy la mamá de Melina y estoy muy orgullosa de mi hija. El Ella ha escrito, yo me emocioné. Ella siempre tuvo esa imaginación desde niña, que hacía libros de terror, eh, yo les compraba cuadernos para que se estimular la, la escritura y entonces ella con el hermano Mauro, que fueron los que más tuvieron esa inclinación de, de ser escritores, este, se dedicaron mucho a, a escribir. Desde chiquita tuvo ella eso. Yo en realidad estoy maravillada de la creatividad de ella, de la imaginación sobre todo, de todos esos personajes, su manera de, de, de escribir, las luces, los colores, todo lo que digo, tu libro es como para Disney, porque ese libro tiene tanta luminosidad por todos lados, y bueno, yo la verdad es que nunca pensé que ella iba a escribir un libro tan bonito como ese, tan eh, como digamos que uno quiere seguir esa saga de ella. Y bueno, espero que el segundo libro sea igual o mejor que este, porque siempre la experiencia pues le va dando paso a, a las personas para continuar y hacer de ella una buena escritora tan exitosa como alguna que veo por allí. <ríe> bueno, hasta luego. gracias. Muchas gracias. Eh, Julie, eh, o oh, Melina. Eh. Ya estoy aquí. Ok, Julie. Gracias, Laura. Eh, Melina, para mí hay algo que es muy interesante en tu obra. Eh, los personajes que tú manejas en ellos, en la comunidad de Irlanda, son personajes que para ellos tienen mucho valor. Entonces, me gustaría saber si tú hiciste alguna investigación acerca de esos personajes y eso te llevó a inspirarte para escribir tu libro. Sí, A mí me gustaba mucho leer temas de fantasía siempre y yo quería incluir en el libro algunos personajes. Por ejemplo, las drinfas, que son las hadas de la tierra, en realidad nunca las había visto en ningún libro, pero sabía que existían. Eh, por ejemplo, los unicornios, que son tan bellos, tan... Son, eh, son de hecho personajes sumamente preciados en, en Escocia, pues entonces también los quise incluir en el libro por su belleza, por su luminosidad, por todo, por todo lo que tienen esos seres, y como quería un tema de, de, había mucha fantasía y había mucha acción, cómo iba a dejar por fuera a los centauros, así que esos personajes los traje de los personajes de la, de la mitología, bueno, los Pegasos. Pero en realidad, yo nunca digo la palabra Pegaso en el libro, pero sí, son los caballos alados. Y ya todos los demás personajes, pues, y las plantas del lugar, sí fueron creadas por mí. Eso sí, no, no, no los tomé prestados. Es eh, interesante bueno, también lo que... Lo, lo, lo que menciona de las propiedades de las diferentes plantas. Ah, sí. Así que... Eh, Vaya, eh, eso es muy, muy importante, pues, que bueno, sí, me, alegra, me alegra conocer más de, de esta historia. Sobre Julia. todo, Melina, eh, fascina sobremanera cómo tú plasmas en la cabeza del lector los colores y los paisajes que vas describiendo durante la trama. O sea, es algo muy significativo porque es muy bonito. Tú te vas imaginando todo ese mundo fantástico con tanto colorido que entonces atrae mucho al lector. Así que muchas feliz, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho que lo, hayan, que lo hayan tomado así, me alegro. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Pregunta a ah, Madeline? Sí, sí eh, tengo una pregunta. Al subir un libro en Amazon, eh, ¿tiene que tener el mismo precio eh, en las librerías? No. Eh, no. esto porque yo tengo la experiencia que tengo como 45 porque tengo en español y los tengo en inglés yo te oriento en el precio, porque no se puede poner ni muy caro porque no lo vendes, ni tampoco muy barato porque es un esfuerzo en cuestión de precio Madeline, no te preocupes Madeleine porque yo te oriento, hay que tener como un balance, un justo medio Sí. de hecho sí yo tengo experiencia de desde el 2007 de eh, vender libros como ebook por amazon y Smashwords y si sí es cierto como menciona rose eh, tiene que haber un un precio que sea como equilibrado eh, pero no puede estar al mismo nivel de precios de algo impreso porque todos sabemos que por ejemplo en panamá el libro impreso es sumamente caro la, la impresión es sumamente cara entonces por ejemplo mis libros están en alrededor de 13, 14 dólares. Eh, pero eh, mis libros como ebook están en alrededor de 2.99 por ahí. Pero, pero todo que... depende del autor. Y depende, de lo que se depende de la cantidad de páginas también. Y de la cantidad alto. de páginas. Exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que el e que se pone arriba de 9.99 no te pagan entonces la misma la misma cantidad de regalías. Entonces, este es un proceso que sí, hay que hacerlo aprendiendo con el tiempo pero cero estrés Madeleine, porque yo te oriento sí. en, pero... hay algo importante que yo quería comentar sí. Melina usa en mucho de su narrativa que es muy rica, es una narrativa rica escenas cinematográficas, yo me sentía leyendo el libro que yo estaba viendo una película Sería muy fácil adaptar tu narrativa a un guión cinematográfico. Que eso no lo consiguen todos los escritores. Esa es una cualidad que se te suman a todas las que tienes. de Pareciera que la experiencia tuya literaria fuera de años. Y también observé eso que no es fácil conseguir Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor que una escritora como usted me diga esto. Cómo no, me encantó, a mí me encantó, yo te lo dije, yo me lo leí en dos días porque estaba ocupada, si no me lo leo en un solo día. Eh, yo te iba a preguntar, Melina, eh, yo creo que, que así como, como escribes y, y narras muy detalladamente todo el ambiente eh, donde se va desarrollando la acción, eh, a ti te gusta salir a eh, hacer eh, senderismo, ¿verdad?, conocer nuevos nuevas regiones. A mí me encanta la naturaleza. Me ah, no fascina. Bueno, es que eso muchísimo. lo refleja en tu obra. Sí. Me gustan mucho las plantas, muchísimo y las propiedades de las plantas. Yo, a mí me encantan los aceites esenciales. Yo uso aceites esenciales y me conozco muchas propiedades de las plantas y me gusta mucho porque para mí la naturaleza es lo mejor que hay para mí la naturaleza es la cura de todo, así que pues siempre me ha gustado tener ese contacto con la naturaleza que se ve reflejado en el libro bien. Melina otra cosa, tú tienes el éxito garantizado porque el oficio de escribir lo haces con pasión y eso lo percibe el lector esa, esa, esa pasión es. por lo que haces, ese compromiso lo percibe el lector y el lector siempre lo tendrás a tu lado. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Ah, otra cosita. ¿Sí? En el libro también el grifón tampoco existe. El Drifón eh, es un ser que también yo inventé, que es una mezcla, lo que, lo que se lee en el libro, es una mezcla que yo... También cree, ya o sea, me he olvidado yo que a mí me falta un ser que es bien importante en el libro, que es el drifón. Ese también fue un ser que me salió de, de la imaginación. El personaje Dominic. El personaje Dominic, ese es. Qué bien. Eh, referente a lo que mencionaste al inicio eh, de tu cuenta de Instagram. Eh, arroba el umbral de los duendes. Eh, yo soy una de tus seguidoras y te hago comentarios porque si hay algo que a mí me encantan son las leyendas y basados en yo sé que tu no, en tu novela hay eh, ciertos seres que son mitológicos y otros creados por ti eh, pero yo veo que allí has incluido en el umbral de los duendes en, en tu cuenta de Instagram eh, varias leyendas no solo de Panamá sino de Europa Así que eh, te felicito por esa iniciativa. Yo no, no me imaginé que, que fueras a tener tal riqueza de descripciones y de personajes y los combinas maravillosamente con eh, una aventura que empieza pues, en Panamá y cómo se va hacia esa tierra mágica, Eilish. Eh, sí. Así que... Eh, hay una gran cantidad de leyendas que, que yo conocía y otras que no, pero yo te hago los comentarios porque lo mejor es hacer es serie de interacciones y todo eso va creando pues que se conozca más tu cuenta y que otras personas te mencionen y compartan la información. Muchas gracias, muchas gracias, sí, he visto los comentarios. Miren, hablando de fantasía y de autores nacionales, hay un, una, un cuento de leyendas, las la leyendas panameñas, que a mí me encantó ese libro desde niñita de el profesor Gil Blas Tejera el, el de los duendes el retablo de los duendes, oh, para mí fue uno de los cuentos que más me, impresi me impresionó de niña y de hecho, gracias a ese cuento, yo, fue que me inspiré en escribir yo también, la, de... yo también lo leí son las tradiciones panameñas precioso ese libro ese, a mí me, ese cuento a mí me impresionó porque realmente hace un giro tan grande al final que uno queda, sabes, pero fue un cuento impresionante para mí, el, el, el retablo, retablo de los, de los duendes. Por ese cuento fue la primera competencia que hicimos mi hermano, yo de 7 años y mi hermano en ese tiempo de 13, 14 años, fue la primera competencia que hicimos, vamos a ver si creamos un libro, un cuento parecido a este, y esa fue la primera competencia que hicimos nosotros dos, por ese cuento de Gil Blastegueira. Qué bien, y, y solo eh, quería preguntarle, ¿en qué, ¿en qué escuela estudió usted y sus hermanos en, aquí en David, o, o fue no, en la ciudad de Panamá? En Panamá, mi hermano Mauro sí creo que estuvo en, en David, mi mamá podría decir en qué, en qué colegio estuvo. Mi hermano Mauro sí creo que estuvo, en, creo que hizo segundo grado en, en, en David o primer grado. Yo sí estuve en Panamá en el Colegio Javier, igual que mis hermanos, en primaria. Yo en primaria, mis hermanos sí se graduaron los tres en el Colegio Javier, pero en secundaria, en primer año, me fui para María Inmaculada y me gradué en María Inmaculada. Le, le preguntaba también que a veces... Eh, las experiencias eh, escolares de uno pueden eh, influir al momento de que uno está escribiendo literatura infantil y juvenil. Así que, sí. eh, por eso también eh, estaba pensando yo en el colegio donde estaba Elaine y eh, sus amigos en Panamá. Yo imaginé un colegio privado así como como lo que actualmente existen en las áreas revertidas del canal porque están muy cerca de áreas boscosas. Sí. De hecho, yo... Yo trabajé en las áreas revertidas y si había algo que llamaba mucho la atención de por allí, era la naturaleza. En cualquier momento encontraba unos mariposas azules y animalitos, animalitos del bosque. En cualquier lugar uno se los encontraba. ¿no? Eh, les agradecemos a todos los que han participado por todas sus preguntas y comentarios pues para la autora Melina y muchas gracias Melina por participar con nosotros y te invitamos a que continúe formando parte del Círculo Literario Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias Laura por la invitación. Muchas gracias Rosmeri por la invitación. Estoy muy feliz de haber estado aquí y pues les agradezco mucho que escuchen el, el programa y, y por todos sus comentarios. Me gustó mucho. Les agradezco. Yo quiero despedirme hasta el próximo año, siembra de lectores toma vacaciones en el mes de diciembre. Y, e iniciamos en el mes de enero, todas las semanas casi tenemos una presentación. Esta semana le toca al capítulo de Chiriquí, pero hay otras que en, es encuentro con mis lectores, la otra es agua dulce el círculo milenio un círculo que ya tiene 16 años y que pertenece a siembra de lectores y a todos los que están en las redes sigan muy de cerca apoyen al escritor nacional porque es importante que los escritores reciban ese apoyo ese espaldarazo de los lectores cuando les guste un libro escribanle un correo escríbanle un mensaje en las redes sociales porque eso retroalimenta el gran esfuerzo. Recuérdense que este es un trabajo en soledad, requiere de sacrificio y nos compensa el amor de nuestros lectores. Hasta el mes de enero, un abrazo.